...vamos a iniciar la 34 parte ya de las puertas dimensionales... ...y vamos a terminar definitivamente con el tema de la Virgen de Guadalupe... ...porque yo personalmente lo desconocía... ...y alguien me pasó esta información... ...el monasterio de Guadalupe en Cáceres... ...ya sabéis que claro, desde aquí se fue a, hacia la conquista también como en México... ¿no? ...desde España, eh, pues claro, era de esperar como no se me había ocurrido, que lógicamente hubiese también una Virgen de Guadalupe aquí. No todo es cuestión de México. Pero claro, lo curioso es que también era de esperar que alguna cosa rara debería ir vinculado a esta Virgen. Y efectivamente, aquí tenéis instantáneas de la Virgen y vamos a ver ahora la misa milagrosa del Padre Cabañuelas, un prodigio eucarístico en el Santuario de Guadalupe en Cáceres, en España. El Venerable Padre Cabañuelas o Fray Pedro de Valladolid, que era su nombre de religión, protagonista de este prodigioso milagro, fue uno de los eximios varones que ilustraron con su virtud la incipiente vida religiosa en el cenobio Guadalupense en los primeros tiempos de su establecimiento en la Orden de San Jerónimo. Él y otros más son los discípulos del Venerable Padre Fray Fernando Yáñez de Figueroa, ilustre cacereño de la más rancia nobleza ...y primer prior del monasterio... ...que brillan por su santidad... ...a lo largo de la primera mitad del siglo XV... ...ellos han quedado inmortalizados... ...por el pincel... ...en los once... ...lienzos... ...que pintó Zurbarán... ...y que decoran la sacristía del santuario de Guadalupe... ...ya empezamos con las cantidades de números... ...pero ahora... ...mirad lo que va viniendo... ...el padre Cabañuelas abrazó... ...siendo muy joven la vida religiosa y siempre se distinguió por su profunda devoción a la Sagrada Eucaristía, en cuya contemplación y meditación gastaba gran parte de las horas del día y de la noche. Pero quiso el Señor aquilatar aquella su fe en el gran misterio, permitiendo al enemigo de las almas que viniera a perturbar su imaginación con terribles dudas sobre la presencia real de Cristo en el sacramento del altar, ...dudas que se acrecentaban hasta producirse tremenda angustia... ...mientras celebraba el santo sacrificio. Un día hablamos de esto y no me acordaba que era de lo mismo. El suceso milagroso que disipó todas sus dudas... ...y le curó radicalmente de todas sus incertidumbres... ...para el resto de su vida... ...podemos situarlo cronológicamente hacia 1420... ...como a los 50 años de su edad. Y es el mismo quien nos lo refiere... Aunque de tercera persona en una relación que de su puño y letra se halló entre sus papeles después de su muerte y que nosotros podemos leer a continuación. Él mismo escribió esto que vais a ver. A un fraile de esta casa dice que le sucedió que un sábado, celebrando la Santa Misa, después que consagro el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vio una cosa como nube que cubrió el ara. Ara, que es? Pues es una losa o piedra sobre la que el sacerdote extiende el corporal para celebrar la misa. Y el cáliz, de manera que no veía otra cosa, sino un poco de la cruz que estaba detrás del ara, lo cual le inculcó gran temor y rogó al Señor con muchas lágrimas que le tuviera piedad y le manifestara qué cosa era eso y que lo librase de tan gran peligro. Estando muy atribulado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube, y cuando se quitó, no halló la hostia consagrada, y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz quitada, y al ver el cáliz lo vio vacío. Al ver esto comenzó a llorar fuertemente, demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María. Estando así afligido, vio venir la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente, y se colocó derecho en la boca del cáliz. Entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad en el cáliz que se llenó como antes estaba. Una vez que el cáliz se llenó, puso la hijuela encima del cáliz y la hostia sobre el ara como antes estaba. El fraile que aún estaba espantado y llorando, oyó una voz que le dijo, acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste. Uf, casi nada, ¿eh? casi nada. El momento en que Zurbarán le representa en el lienzo... ...uno de los mejores junto con la perla... ...por la belleza de su composición... ...expresión de los rostros, luminosidad y colorido... ...de cuantos salieron de su pincel... ...es aquel en que... ...viendo aparecer de nuevo por el aire... ...la resplandeciente patena con la hostia consagrada... ...cae de rodillas entre atónito y arrobado... ...reconociendo y rindiendo su inteligencia... a ...la evidencia del milagro... ...mientras que el lego que le servía de rodillas también... Semeja no haberse percatado, lo que también hace notar el padre Cabañolas en su relato, del prodigio eucarístico de aquella misa milagrosa. Ya veis, o sea, el venir eso que va solo, va solo por el aire, y pasa todo ese fenómeno de que se llena la, otra vez el cáliz de sangre. Mirad, como para el catolicismo, ese vino se transforma verdaderamente en la sangre de Jesús y se beben esa sangre y el pan dicen que se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y muerden y se comen ese pan, bueno no lo muerden porque lo hacen en como una hostia, como ellos dicen que es esa cosita tan finita no pero se lo están comiendo, dices ¿cómo puede ser? bueno pues eso es lo que ellos creen que no es una simbología sino que se convierte en realidad o sea que están haciendo una ...cosa brutal... ...beben directamente la sangre de Jesús... ...y se comen el cuerpo de Jesús... ...pero esto qué es... ...mirad hasta qué punto se puede llegar... ...a decir cosas extrañas... ...totalmente ajenas... ...a lo que significa en verdad... ...el simbolismo de todo eso... ...que es muy distinto... ...luego claro... ...qué sucede... ...pues que el milagro empieza a reconocerse... ...el hecho fue pronto conocido... ...y divulgado por todos los ámbitos de la nación... Y hasta los mismos reyes de Castilla, don Juan II y su esposa, doña María de Aragón, con el príncipe don Enrique, el futuro Enrique IV, acudieron a Guadalupe para conocer y tratar al siervo de Dios, elegido ya como prior del monasterio, quedando tan prendados de su virtud y santidad, que la reina lo eligió por su consejero espiritual y mandó en su testamento que cuando trajeran sus restos al santuario, colocaron a su lado los del padre Cabañuelas como en efecto se hizo. Aún nos queda un precioso testimonio de la misa milagrosa, los corporales y la hijuela con unas gotas de sangre usados en la misma reconocidos ante el notario apostólico en el siglo XVII, fueron declarados auténticos y son hoy la más preciada reliquia con que se honra el relicario Guadalupense como fueron también preclara reliquia eucarística expuesta a la veneración de los fieles en el Congreso Eucarístico de Toledo en 1926 Teóricamente esto es un hecho yo no sé si lo han analizado o no, no lo sé. Pero ellos dicen que esto sucedió así y este material existe. Bien, ya sabéis que puede ser una trola, una invención de tantas que, que sucedieron en esos años. O bien puede ser un hecho milagroso satánico, porque no proviene de Dios, evidentemente, por todo lo que ya sabemos. Pero ahí está. El padre Cabañolas murió el 20 de marzo de 1441 en olor de santidad, muy querido y venerado por todos. Pues ya veis qué relaciones de Virgen Guadalupe, ¿eh? qué cosas tan extrañas.